primera herramienta de hoy se llama Adobe Spark. Pueden hacer imágenes y videos rapidísimo con esta herramienta. Lo primero que necesitamos hacer es crear nuestra cuenta de Spark. Necesitan ir al sitio spark.adobe.com, donde necesito que inicien sesión, en donde marca la manita que tienen por ahí en la presentación. Vamos a utilizar el de iniciar sesión. Les va a pedir el ingreso y les recomiendo el de la cuenta de Google. Ya que hemos iniciado nuestra sesión en Adobe Spark, vayan a la sección de ajustes de la cuenta. Vamos a buscar justamente este que está ahorita en pantalla, que es el de Flickr. Lo que nos va a permitir es que puedan ustedes añadir imágenes desde este servicio. Ya con eso, ustedes van a tener acceso a un acervo mucho más amplio de imágenes que lo que tendrían con solamente Adobe Stock. Después de activar Flickr, pues nos vamos a ir al panel principal de Spark, al que llegan siempre, dándole clic aquí en el loguito en la esquina superior izquierda, le vamos a tener que dar clic en donde dice Create a Project. Les aparece una lista de cosas que pueden crear, hay una opción en la parte de hasta abajo que dice View All. Y eso nos va a llevar a un menú entre las que nosotros vamos a poder elegir el tipo de recurso que queremos crear nos aparece ya un catálogo de templates eh, si le dan clic siempre al poner el mouse sobre alguno de los recursos aparece un botoncito de see more les lleva a una vista como la que está en la siguiente diapositiva y ahí pueden ver recursos relacionados escojan un recurso base con el que quieren con el que quieren probar y eso los va a llevar al editor, por favor, no se les vaya a olvidar, ponerle un nombre a su creación. Ahí arriba tienen un undo y redo. Cambiar el texto de cualquiera de los elementos es muy sencillo. Todo lo que tienen que hacer es darle clic sobre el texto que quieren cambiar. Les da la opción de empezar a editarlo. Y nada más le dan done, de que terminaron la edición. Y así pueden ir trabajando. Igualmente Imágenes e iconos. Todo lo que tienen que hacer es darle clic y del lado derecho se les va a abrir un panel para ustedes cambiar la opacidad, para ustedes reemplazar el icono o la imagen por otra que ustedes quieran incluir. Del lado derecho, el primer botón hasta arriba dice A, dice agregar. Les da la opción de agregar un texto, una foto, un icono o un logo que ustedes ya hayan subido. Cuando le dan clic en Resize, automáticamente Spark les convierte entre diferentes tamaños eh, su diseño. Cuando le dan clic en Colors, les aparece diferentes esquemas de colores para su creación. Y ya lo que seguiría con ese recurso es algo sencillísimo, que es descargarlo. Así de fácil, así de sencillo, esas son las herramientas básicas para que ustedes puedan crear cualquier imagen, le dan clic en el icono de Spark, arriba hasta la izquierda, para regresar al dashboard. Y ahora lo que quiero es que van a crear un nuevo proyecto eh, y van a crear uno de video. Es darle clic en videos después de que le dieron en View All. Entonces, en este slideshow, a la hora de que damos clic, pide que le demos un título a nuestro video. Y ahora sí, ya les pide una estructura narrativa. Y de ahí nos lleva al editor de video. Pues se darán cuenta que en la parte de hasta abajo tenemos la sugerencia de la estructura narrativa. Es una especie de línea de tiempo. Cuando le dan clic en los tres puntitos que aparecen cuando están sobre cualquiera de las filminas de la línea de tiempo, aparecen las opciones de borrar o de duplicar una filmina. Tienen un botón de más para agregar ustedes su propia filmina. Tienen un botón para darle play y ver más o menos un preview de cómo se va viendo su, su video. Tienen un relojito ya en la parte de arriba, al centro de donde vamos editando. Le dan clic ahí y pueden aumentar el tiempo. Lo que ustedes necesiten que su, eh, que su filmina se encuentre a cuadro. Tienen un botón justo en medio rojo para agregar voz, sus propias explicaciones a ese cuadro y a esa filmina. Podemos cambiar el tema de nuestra presentación y nos cambia los estilos del texto que estamos viendo y también pueden cambiar los colores que están utilizando. También está el de layout, nos ayuda a cambiar en la diapositiva diferentes maneras en las que podemos organizar nuestra filmina. Y por último, tenemos el panel de música. Denle clic arriba a la derecha y van a ver que hay diferentes opciones de música que agregar. Eh, hasta arriba está el botón de descarga. El video se descarga como MP4.